Bueno, seguramente si yo hablo de Tío Pepe, os va a sonar mucho, ¿verdad? El Tío Pepe, pues aquí en Andalucía, porque además esta empresa, esta bodega, está en Andalucía, está en Jerez, pues nosotros hemos estado allí pero bueno pues con otro motivo mmm, no de tomar tío pepe sino de ver eh, un, bueno que también está bien depende a qué hora no pero sobre todo nos hemos enfocado en la moda y desfiles eh, que tengan que ver con el flamenco porque ya mismo bueno ahora tenemos semana santa pero ya después la feria que empieza en abril eh, bueno empieza con sevilla no y ya pues hay que ir adelantándose por si tenemos que hacer un traje o los complementos o arreglarnos el que tenemos un sinfín de detalles que vamos a encontrar en esta edición que son ya 13 años hemos hablado con la organizadora y también con algunas diseñadoras de traje flamenca que nos han encantado además porque hay personas que queremos ya que la hemos conocido en Málaga aunque bueno Mercedes de Corea del Río y ha estado ahí ha estado también mostrándonos una pequeña una pequeña colección porque han cogido un stand pequeño pero bueno que ha sido muy fructuoso todo nos ha gustado mucho estar en este entorno y hemos hecho fotos de todo que podéis verla que están en facebook y ya sabéis que también la entrevistas la colocamos en youtube vamos a hablar con este tema hablamos con Doña Ana Belén Murillo, que ella es la responsable de este certamen todo, con la moda flamenca, la verdad es que son ya muchos años, hoy ya la decimotercera edición, nada más y nada menos, y vemos cómo qué bonito está Jerez, hemos eh, dado un paseo hemos visto la catedral, y Jerez es una maravilla, y ahora además tiene también como extra, ¿no? esta edición que vemos está también lleno bueno, pues enhorabuena por organizar un evento eh, que tiene tanto auge para todas las ciudades, porque vienen muchas personas ...representando pues la moda flamenca. Muchísimas gracias, ya como bien dice son eh, 13 ediciones... ...de una pasarela ya muy consolidada en la ciudad... ...y que ha traspasado fronteras, donde hemos conseguido... ...que el 60% de los diseñadores sea de la provincia de Cádiz... Eh, ...puesto que esto, eh, todo este proyecto comenzó... ...para poder fomentar estos diseñadores y estos artistas... ...en moda flamenca que tenemos dentro de nuestra provincia... ...y por supuesto, eh, también, eh, bueno pues tener diseñadores... ...y artesanos de, de toda Andalucía y a nivel nacional... ...que como, como podrás ver y tenemos aquí. ¿no? Para darle más solera, lo hacéis en la bodega. Exactamente, sí, bueno, llevamos siete años aquí en la bodega, en González Vía, eh, donde, bueno, pues tenemos un marco incomparable, eh, unas instalaciones fantásticas y, bueno, pues no, como decimos, eh, nosotros queremos que el público que venga viva toda una experiencia, o sea, es una experiencia 360 grados donde pueden ver y eh, conocer esta bodega, pueden tomar una copa de los mejores vinos de nuestra tierra, pueden ver toda la artesanía flamenca, ...ver un desfile con eh, toda la moda flamenca... ...ver eh, actuaciones en directo... ...es toda una experiencia, eso es lo que queremos... ...que vengan y vivan esa experiencia". -"¿Cuántos desfiles podemos ver a lo largo del día... ...durante, que es, que es solamente un día... ...y cuántos expositores?". Bueno, nosotros eh, tenemos cuatro días de desfile, desde el jueves hasta el domingo, hemos tenido, vamos a tener 23 desfiles, eh, en, con un total de 46 diseñadores, eh, Expositores tenemos eh, más de 40 expositores, ahora mismo en los dos salones hemos ido creciendo desde hace dos años, hacia acá, y tenemos más de 40 expositores. Quedaba para mucho ¿no?... ...y ha venido gente como yo decía al principio... ...porque conozco a algunos de los stands... ...que han venido de fuera... ...que han venido solamente para exponer aquí en Jerez ¿no?... ...sí efectivamente... ...aparte que tenemos de toda Andalucía... ...tenemos expositores de Córdoba, de Almería... ...de Huelva, de Sevilla... ...de toda la provincia de Cádiz... Eh, ...tenemos algún expositor de Barcelona... Alguno, ...alguien que viene también de Madrid... ...nos vienen de todas partes de, de España... Para, ...para poder exponer aquí esta artesanía flamenca breve va a empezar un desfile ¿no? ¿Quién le toca ahora desfilar? Pues hoy ahora mismo tenemos a Micaela Villa... ...es la que va a mostrarnos la, la colección... ...después esta tarde continuaremos desde las 5 de la tarde... ...hasta las 9 de la noche con desfiles ininterrumpidamente... ...con Ernesto Sillero, Macarena Beato de la Feria del Rocío... ...Ana Ricardi eh, y la Tate Flamenco con actuaciones en directo... ...y bueno y con toda la moda flamenca... ...y las nuevas tendencias de este año". En la van a lucir unos trajes preciosos este año, como otros años que es precioso. Así que muchísimas gracias y enhorabuena una vez más por organizar tan bonito evento, porque además tú organizas más cosas, no solamente esto, sino que trabajas aquí y organizas, pues, junto con la familia o tu marido, organizáis muchas más. Bueno, no, yo me dedico a la organización de, de eventos en general, entonces bueno, me llevo todo el año organizando congresos de alto nivel aquí en la, en la ciudad para poder enseñar todo lo que tiene Jerez y cómo es Jerez, eh, ...y todas las posibilidades que tiene esta ciudad... ...y, y luego bueno pues tenemos, también te, eh, seguimos con la moda flamenca... Eh, ...ahora tendremos una ocasión de ver moda flamenca en Ikea... ...que también le organizamos un, un par de días de moda flamenca... ...dos semanas en Área Sur también con moda flamenca... ...y seguimos todo el año organizando. Para que quiere, muchísimas gracias. Sí. gracias a vosotros edumer moda flamenca presenta su colección en primicia en jerez así que aquí estamos nosotros que hemos venido desde marbella para hablar con estos grandes amigos que queremos muchísimo ellos están ahí en la provincia de sevilla y bueno fijaros qué cosas más bonitas tienen y esto no es nada para lo que os podían mostrar que son mucho pero aquí han hecho un pequeño stand con algunos de los modelos que pueden ir muy bien ...para cada ocasión ¿no Mercedes? Eh, que es la diseñadora... ...muy buenas tardes... ...hola buenas tardes... ...pues sí, eh, para todas las ocasiones... ...hemos hecho para la noche de, de feria más elegante... ...con tejido de mantón, digamos bordado... Eh, ...combinándolo con encaje... ...y están así los dos modelos pues, las, con las combinaciones diferentes... Eso es un traje casi so, ya de museo, porque sí. esto ya es algo que tú vas a guardar para toda la vida, van a heredar a lo mejor tus Bien, hijos o, o sobrinas y tal, porque eso es una joya realmente, ¿no? Eso sí, sí, y luego también tenemos pues esto que ya, son los burla, apliques, los apliques doraditos, Ay, amoroso. Es un que no sé si se aprecia. Y, la es y las transparencias que se están pues llevando ahora sí. mucho, hemos visto este invierno mucha moda con transparencia, ¿no? jersey con las mangas o el cuello sin transparente, es muy, muy, muy de actualidad, ¿no? Sí, sí, siempre pensando en la moda, en lo que se lleva en cada momento, adaptándolo al traje de flamenca. Da mucho pues, juego. Además da mucho juego, sí. porque tú dices, bueno, pues lo pongo sin cinturón, lo pongo con cinturón o, Ay, o le pongo un mantoncillo, le pongo no sé qué. O sea, que este puede dar también de, mucho juego a la hora de que de, de, en una feria, combinarlo. que dura a lo mejor una semana, poder ir sí. combinando pendientes o... Colores, como el es negro, siempre se puede ir combinando colores, da pendientes, color. color exactamente. ¿Y, y luego ya tenemos, en la parte de la colección, tenemos cosas más cómodas para el día que son tejidos elásticos, hemos estado pensando mucho en la comodidad de la señora, que también se puede ir combinando siempre, que, que pueda combinar con colores diferentes, que se pueda sacar de sí, diferentes formas. Es un clásico los lunares, porque yo siempre cuando sí. entrevisto y tal, la diseñadora, <risa> me decía porque si las flores, porque los cuadros, eh, pero es que los lunares es el clásico. Los lunares siempre, que no se pierdan, sí, en la flamenca. Eh, ...y luego tenemos que también son elásticos... ...estos también son elásticos, también son cómodos... ...y luego pues eso es un diseño un poquito más ligerito... ...que pueda estar por comodidad en la feria... ...de día que es más, de más calores" de eso suele pasar más calor en la además, feria... Que, ...a mí el amarillo me encanta además... ...porque es que ¿verdad? con un poquito de aquí... ...que tenemos el sol en la costa del sol... ...con un toque así morenito... ¿eh? ...además ha buscado un, un maniquí morenito... ...y te pones un amarillo y lo que resalta... ...lo que luce y a las rubias más... ¿eh? ...a las sí, la rubias, las morenas, el blanco también bueno, resalta, el resalta muchísimo... ...uy en blanco, qué espectáculo el blanco, blanco y negro... <ríe> ...pues sí, y este que también es una joya... ...porque también el tejido... ...es un tejido especial... Que para, calca, ...para que se venga... ...o este ya, este bueno, este... Pues, ...es el blanco y negro combinado con pedrería... ...y con fleco, aunque parece... ...con el fleco y el tejido... ...pues es un tejido especial, imitando lunares... ...y... Sí. La verdad que se está muy de moda que las novias, ahora que es la época también ya de casarse, pues las novias es un vestido que pueden lucir también las que les guste casarse de flamenca. Entonces, hace los 25 años, los 50, pues también se lo puede... Exactamente. Pues algo muy ideal vemos unos trajes muy trabajados, muy bien confeccionados, porque eso está todo rematado, todo que se ve aquí, el diseño, Mercedes, y yo quería hablar con tu marido, con Eduardo, que yo sé que siempre te acompaña, siempre está contigo, y eso sí. es muy bonito, porque es el consorte tuyo, ¿no?, sí. en el Voy que te apoyan. Sí, todo. que es verdad. Le mandamos un saludo, que está por aquí también atendiendo a los clientes, a las personas interesadas, para no dejar desatendido le está Pero si sí, vamos a recordar dónde pueden ver una página, una dirección, dónde estáis, es un Pues teléfono. estamos en el Facebook, que es mmm, Edumer, Moda Flamenca, estamos en Instagram, que es Flamenca Edumer, y estamos en, en Coria del Río, la tienda física, y, y allí pues nos pueden, que es Sevilla, calle Carretero 286, Coria del Río Sevilla, que es donde nos puede encontrar físicamente. Y, y luego pues eso, las redes sociales. <risa> bueno, pues ya sabéis que en la feria de, de abril, Edumer, me gusta a mí <risa> Muchas gracias. Pues gracias, ¿eh? a vosotros. Enhorabuena por esos diseños es tan bonitos. Muchas gracias. Y hablamos ahora con Eva Pérez, eh, aquí en Moda Flamenca. Ella tiene, ese, eh, diríamos, su lugar de trabajo, donde ella vive y tal. estamos... a nosotros estamos aquí en Jerez, hablando de todos esos temas flamencos, pero ya que realmente está en San Luca, y además muy curioso porque la calle se llama Barrameda, eh, decimos San Luca de Barrameda, sí. igual que el pueblo. <risa> bueno, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito, Eva, eh, ¿cómo ha sido venir aquí a Jerez a Exponer? ¿Es la primera vez o hay Este es el cuarto año que yo vengo. ...y claro, esto es una puerta de mucha publicidad... ...a todo lo que es la provincia... ...porque aquí vienen muchísima gente de todos lados... ...entonces claro, siempre ponemos aquí... ...porque claro, es, tiene más salida que en otros lugares. Y cuéntanos un poquito lo que has traído en esta ocasión. Pues mira, este año una pinceladita de un vestido nuevo... ...que tiene mucho volumen, pesa muy poquito... ...y la tonalidad que tiene es con B... ...que me gusta mucho porque los diseñadores siempre ponemos lo que más nos gusta y luego la, la gente te piden otro tipo de cosas pero siempre se ponen lo que uno hace es un eh, color idea. que no es rosa, no es rojo, pero gusta mucho y de niña pues me gusta poner colores alegres también cortito también mucho volumen y de mujer pues exactamente igual bueno, enseñame las camisas, que me hacía unas camisas que yo decía, con, hay muchas personas que son de vaquero y que dicen, yo no me hago un traje de flamenca porque a mí me gusta ir en vaquero y tal, pero hay que vestirse en la ocasión, ¿no? Claro. Entonces tú, para ello, tienes unas camisas muy bonitas que vamos a mostrar a la claro. cámara. A ver, la camisa que tiene aquí, Eva, esta es, por ejemplo, uno de los diseños que has hecho, ¿no?, para ejemplo, esta temporada ya. ¿no? Te sirve también para el rocío, rocío, por ejemplo, que tiene más margaritas y demás. Pero esta, por ejemplo, que te voy a enseñar ahora, ...te la pones con un vaquero, te la pones con un pantalón negro... ...una falda y te sirve para cualquier cosa... ...lo mismo para una boda... Con, ...con tejido así doradito... ...que es lo que es una inspiración flamenca... ...y te puede servir para lo que quieras... ...para ir muy arreglada con un vaquero va ideal... ...es súper cómoda y va flamenca... ...para una boda te pones una falda negra... ...exactamente igual a una falda beige... ...y va siempre con inspiración como somos nosotros... ...andaluces y flamencos... Sí, que sí. Bueno, ahí tenemos también una roja también muy llamativa con el encaje en negro que también tiene, muy bonita. Una ¿no? tela perforada y muy bonita también. Bueno, Enhorabuena también por estos diseños, la verdad es que estoy encantada porque he dado con dos diseñadoras estupendas, en Málaga conocí a Mercedes, que es un encanto y este año te conozco a ti Eva, que también me parece fabulosa, así que mucho éxito a todas las diseñadoras, a estas personas que trabajáis, que esto tiene un gran trabajo, volantito a volantito, pespuntito a pespuntito, tiene muchísimo trabajo y la verdad es que luego lucimos muy bien, pero el trabajo de detrás que no se ve, quiero realzarlo de estas manos tan maravillosas. ...que son las vuestras, esta gran diseñadora, muchas gracias. Hablamos con José María Núñez, que es también diseña estas pintas tan bonitas y estas de, de decorado también para la flamenca, la moda flamenca, que está aquí también con el cuadro de la Virgen de Rocío, que nos ha llamado la atención, porque además tiene una historia que contarnos. Porque habéis visto el marco, no es un marco aunque parezca así de madera o de talla, bueno, una talla suya propia con tela, ¿eh? Bueno, José María, que nos ha encantado lo que tienes aquí en tu stand. Y bueno, tiene toda una historia que contarnos. Además, tú canta y todo esto, que bueno, a ver si luego nos una el, ...el tema del cuadro es porque está puesto a la exposición... ...de lo que es el, la colección de Centenario... ...que va dedicado al está dedicado al, al de la que tiene puesto la Virgen del Rocío... ...el traje, es un tecno que le regaló el pueblo de Jerez... ...y entonces pues mi colección va dedicada... ...en agradecimiento al pueblo de Jerez... ...por el, por el regalo tan grande el que le hizo la Virgen del Rocío... ...y todos los colores que están... ...de los complementos que están puestos en el marco... ...del cuadro pues están dedicados a los colores... ...que lleva el techno de la Virgen... Por eso vemos ahí, es un cuadro es precioso y todo donado por la gente de aquí. De claro, fue una donación del pueblo de Jerez. Bueno, pues hablando de tus diseños, que también queríamos conocer. Un de pues mira, diseño, mi diseño, de... mmm, la característica de obra siempre es el hueso y el coral, siempre buscando lo antiguo, lo, lo castizo, lo, lo de siempre, ¿no? Somos, somos uno, una firma flamenca un poco atípica dentro de lo típico, ¿no? Porque como que el flamenca como que se ha deslizado muchísimo y a nosotros nos gusta el flamenca rancio, el antiguo, el puro, el, el, el duende de toda la vida, el hueso, el coral, el cristal y el carey. Entonces, es un estilo totalmente distinto. Son otros precios distintos, evidentemente, porque aquí es todo hecho a mano, trabajado a mano, el carey cortado a mano, he pegado todo uno a uno, si te fijas los peines, si puedes coger primeros planos, son bolas de bronce. son... ...son bolitas de bronce, una a una pegada... ...y la pedrería... ...y entonces son muchísimas horas de trabajo... ...pero eh, es una forma de ver el traje de flamenca y el complemento. ¿Y esto de la canción, cuéntanos que canta...? Bueno, la, la, la, lo de la canción es un tema a nivel de... ...¿cómo se dice de...? ¿Cómo se dice...? Amatez, eh, exactamente, exactamente, exactamente... ...me he dedicado muchos años cantando... Flamenco, flamenco, flamenco. Un flamenco. Que no, de cantar no voy a cantar a nada. Estos para puentes, poner el aparte, de oro. De la, la que va Estoy tifatada de la garganta, de verdad que no. Una frase que dirías sin... ¿Qué va. Una frase sin cantar. No sé qué decirte. Eh, Porque te llaman Rocío, por ejemplo. Una ciudadana buenísima. Pero cantar no te voy a cantar, de verdad que no. no, no ...que Es muy bonito lo que tienes aquí. Tú estás enhorabuena. Muchas y, gracias. Y nada, que te vaya bien esta fecha. Muchísimas gracias. A decir verdad.